Este momento, claro, o sea, es literal, es lo malo. Literal. Contra las polícia es una ficción literaria. El juego se inspira en la realidad, pero cualquier parecido no autorizado con hechos reales o personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Vale, vamos a ver qué troleada, ¿no? Paso fronterizo de Karikakata, Afganistán, vale. De 1981, ¿eh? O sea, flipa. ¿Skyrim? ¿Despierta camarada? O sea, what? ¿Vale? Es full Skyrim, ¿no? Increíble. ¿Cómo estamos en ese salir? ¿Seribot es un bot? ¿Sí? ¿Qué coño? ¿Y cómo va tú, Martecito? ¡Oh, shit. Sí, muere claro. ¿Qué the fuck? juegos, o sea, pillamos hoy... Eh, bueno, nos dieron hoy la key, así que vamos a tachearlo. A ver ¿Qué tal? Se va a pegar un parchazo ¿no? Realmente ¿Ni eso? Nada, podremos conducir supongo que también No en el puto juego O sea, es muy troll Por eso lo decidí traer hoy Encima... Uy, a ver, se le voy un poco más de voz Es un eh, ave, ¿no? A la larga ¿Qué cojones? buena suerte ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? <risa> es muy troll, tío O sea, nada Es como el paper please ¿no? El paper play me lo habéis pedido mucho de vosotros Pero es un juego pues, más parado, ¿no? A la larga está no ve a la gente, ¿no? La gente es eh, Repning. Eh, amazing Y cómo, cómo ¿Cómo? ¿What? O sea, tengo que hablar con el man Para que me deje pasar, supongo y hey, Bondi Sí, al inicio eh, Parece el Skyrim ahora eh, Parece un... Oh, parece un dragón Ojalá, ¿eh? Sería la polla, ¿eh? Sería la cañicio Spoiler, ¿sabes? Nah, pero se ve gracioso, ¿sabes? A la larga lo enrolla A ver, me lo han dado muy tarde eh, El AD, Pero bueno Está bien, ¿sabes que Esos juegos de 6... De seis, bueno, 6 seis horas no, 8 horas por lo menos como mucho, ¿no? ¿What the fuck? Pero está guay, ¿sabes? No obstante. Por lo menos ya después le metemos más eh, burst y traemos un poquito algo más de tier, ¿no? Como siempre. Que si no, primero entra a la oficina... ¿What? Y recoge la carpeta de servicio. Eh, pillaremos el bandangón, ¿eh? Aquí habrá mandangón de eh, lo que no. O sea, gameplay, también, dependiendo de lo que dure, pues realmente tú siempre ves claves, ¿eh? O Hindi, las y creo se están fumando aquí un mandangón, ¿eh? Andan que no, no saben nada, gente. Mamma mía. <risas> o sea, Igor Akarov. Madre mía, si ese es el man eh, que dirige eh, este, esta utopia, eh, Utopía rusa, estamos jodidos, eh. Vale, la cárcel, o sea, tenemos ahí la celda. Ok, eh, contiene información necesaria para. ¿Vale? A uh, What is the... Ah, el tap. Ah, es un control paper, tío. Por eso me hizo mucha gracia, no el puto juego. Inspeccionar, ok. O sea, worth it. Nombre, apellido, fecha de, de caducidad número de pasaporte, foto. Afganistán, vale, bandera, etc. O so what? Diablo, puñeta. General, comencemos a eh, tirar de la palanca para eh, invitar al primer conductor al control contra Vamos a ver qué pasa. ¡Ey, oh, buen día! ¿Qué tal? Bro, ¿por dónde viene? Ah, viene por allí, ¿sabes? Maldita sea Vamos a ver la mecánica What the fuck, tío A ver Vale, solo tengo aquí, ¿no? Vale Utilizo el comparador What, pero ¿dónde está el de verdad? O sea, vacito, ¿qué? ha? Ah, vale, vale, este es el mío, ¿no? Así tú que no, ok. Vale, y eh, la fecha de caducidad, no supongo. Ah, ok, informe y inspección O sea, ¿qué? Eh, en este informe marcarás eh, las eh, discrepancias encontradas en los documentos. Eh, Marcar al menos un error antes de rechazar a un conductor o dejar un informe limpio a la autoridad de en la entrada. Ok. O sea, vale, eh, nombre y apellido sería, ¿no? O sea, eh, fecha de caducidad, o sea, ok. No se puede ajustar. ¿Qué? No puede... Es verdad, eh, está fake. O sea, espérate Esto está mal eh, el, el puto número, tío es Una mecánica un tanto troll, eh Ajuste O sea, ajuste significa que está worth it, ¿no? O sea, la foto, foto, vale O sea, ¿y ahora? What? variación vale, Vaya mecanismo tan eh, troll pick What the fuck? O sea, ¿qué más tengo que ver? O sea, le di a todo. No, no, o sea, what the fuck. de eh, negada, vale, de negada. Eh, está fequeando. En mitad del juego, eh, pasas al siguiente coche, aparece un dragón, eh, se carga el coche con una bola de fuego y llegas con eh, nota gritando y eh, diciendo eh, que eres sangre de dragón y que vayas al templo de los eh, modos. Sería un final emperado, sería la caña, la verdad. O sea, que ganaste, lo voy a jugar a trabajar putos Kain. Literalmente con los barbas grises, ¿sabes? Cómo mola. Lo malo es eso, que al vale, igual que lo del culón, ¿no? Ya rechazáis, ¿eh? Este tipo está limpio ¿Cómo que está limpio? Si sí, tenía el nombre mal Qué troll, cabrón Qué coche tan puto eh, guapo, ¿no? O sea Pola día, bro Maleta se Pero siempre pasa lo mismo en tuit, tío eh, Vale, vamos a chequearlo o Se informa de inspección eh, Vale Azkar, eh, Min Minorov, eh, ok Desajuste, pero ¿por qué pone eso? O sea, de, de lo de desajuste, tío No lo entiendo Está puto mal Esa mierda Pajuche, o sea, eh, válido hasta ¿Cómo? Wow, aquí fodas Traba Y es más eh, complic de lo que parece eh, O sea, fuera de coña Vale, ha fallado en el, en el puto nombre, ¿sabes? Solo, yo no entiendo nombre, nombre mal, ¿sabes? No, a ver, el puto nombre, clave está mal Pero es en plan, solo esto, ¿no? Ahora sería, estaría bien Claro, hasta que no le pille el mecanismo Yo no jugué al pay-for-play, la verdad, o sea, ni de coña pero es eso, es como un paper plate, pero eh, 3D Me parece gracioso, bueno, también tiene más cosillas eh, Que le dan eh, su rollo, ¿no? Vamos a ver qué me dice ahora, a ver si la ha cagado En la vida, hermano eh, Ese conductor debería ser devuelto Entonces, si ¿sí lo ha da dado de negar, coño No, porque está el nombre mal eh, Claro, pero le ha da dado de negar O sea, qué paranoia, no sé cómo, a ver ¿The fuck? ¿Qué? Charlie Chaplin, tío a ver, ahora si le pillo el move. Debería denegarla. Le he dado, le he dado de negar. O sea, literal, al, lo, al sello rojo, claro. Mm, vale. Mico, eh, notiste. Mico, eh, notiste. damos, sí, eh, checking. O sea, está worth it. El pasaporte por aquí. Ajuste. O sea, está worth it también. Vale. Eh, el 20 del 1900. Vale, está puto mal, ¿no? No puedes ajustar. O sea, eso está mal. O sea, sí, eso está puto mal, macho Lo ha probado, ¿en serio? ¿Ahora? Qué paranoia, o sea, pero está mal, ¿no? O sea, la, la fecha de, de, de caducidad está mal del carnero ¿no? O sea Vale, ahora sí que se da la vuelta, ¿vale? No sé por qué, qué coño Su puta madre ¿Qué? Pero debes marcar la fecha como mal Qué coño WTF, eh, o sea, tiene cojones. Se nota que soy un jugador de competitivo, eh. <risa> Literalmente. Submuelas, macho. Tienes que marcar eh, todas las eh, incompolencias. Claro, a ver, o sea, lo puto cómplice, ¿sabes? Tienes que meterle también el papelito de los cojones. O sea, también puedo inspeccionar coche, creo. O sea, literal. Nah, pero se nota que es el puto principio, ¿sabes? Estoy en la M. Menos 300, ¿sabes? Eh, o, o, Oslan, eh. vale, está mal. Bro, eh, vale, nombre mal. Eh, pasaporte... Mal, eh, Vale, este es el primero que va. O sea, ya le idea de negar. O sea, solo con esto ya estaría done, ¿no? Supongo. Ni mierda cabrón! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos huevo! Me separa una bomba, eh. Vete con tu coche de alcapones Capone ¡Vamos huevo! ¡Farfala, vendetta! ¿Me quiere atropellar el man? ¿Os oh, imaginé que me hijo yo, puta? ¿Y ese man? Tío, es As. El conductor, vale. Pero el man <risa> ¿Quién es, tío? Es Emilio, ¿no? De, de, de aquí no hay quien viva, ¿no? Increíble. Ahora vete a todo el parte, a... Vale, vale eh, La, ca la cagué demasiado el primer día, gente Creo que me echarán, eh O sea, contra base police eh, Estamos donde what is this? ¿Puedo pulsarlo? ¿Qué? Periódico The boys, eh, o de, de Karimán ¿Qué cojones, tío? Eh... Buena garita esa, o sea... Wow, ¿Descansar? Ok, el descanso eh, nos va a poner un poco más fit, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué trollillo? ¿Sabes? Mola Está muy troll pick. ¡Hasta luego, Nachidor! O sea, madre mía, el boquete económico del primer puto. Eh, osadía, eh. eh. O sea, first day, estamos dore. <risa> Increíble. Soy el sub, eh, comisario, voy a dirigir tu segundo día de eh, formación. Vale, guay. O sea, espero que no me lo descuenten del sueldo, eh. O sea, contra Polins, que hago su muela. ¿Qué coño? no se marca un Sony de, en el padrino eh, eh, Lo he hecho para atrás O sea, tiene que haber algún personaje que se parezca a algo, ¿sabes? Segurísimo Ahora acércate, ¿vale? Intenta cruzar la frontera, ¿vale? Número parcial de registro Y, C, eh, eh, ¿vale? Okay. Contrabandista Edad, 53 años Vale, tiene 53 años O sea, worth it Qué puntazo, o sea, literal, qué puto puntazo Qué puto guapo Eh, ¿es el mismo man? Nah, no es el mismo man ni de coña, ¿no? O sea, no way, ¿no? Nah, no es el mismo, no es el mismo Aunque, hostia, ¿ha cambiado ahora que lo pienso? No, ¿no? Ah, pues es este man, tío, igualmente ¿Ha cambiado el NPC? O sea, what the fuck Vale, bro, la vía y la vía y la vía y bro Di tu frase Di tu frase, NPC, tío Mamá huevo, di tu frase Que tío, ha sido una putada pegarle con, eh, con el cuchillo O sea, vaya, vaya putillazo que le he pegado oye. Parecía que estaba haciendo un nojito De verdad, solo uno eh, ¿Qué cojones? ¿Tendrá lo mismo en el mismo site? Sí, ¿no? Supongo Te quedaste sin tu... Ya me entiendes, ¿no? O sea, para mí Contrapando Vale, vamos a ponerle el puño, tío. Sabes por si acaso. ¿Cómo? ¿Ah? Míralo, man. Lo que tenía ahí, tío. No sabes nada, hijo puta. Uh, le pincho la rueda, gente. O sea, worth it. Ya no puedes escapar de aquí. Ya, ya no puedes escapar de aquí, manín. para Ahora puedo arrestarlo. Puede estar, Puedes arrestar a ese bribón, tío. Echa ahí saúl más, ¿no? La playa. Sale de custodia aquí, es donde... Eh, vale, se detienen los de, delincuentes. Eh, hasta luego, Manín. Buen día. Ya vendremos a ver si le han puesto comida, gente. What the que yo que piqueo, eh. Ah, o sea... Vale, o sea, tengo que... Tengo que ir almacenando las cosas. Me parece worth it, tío. Me parece súper worth it Vamos a seguir Es muy troll el juego, eh O sea, no obstante el coche este, hermano ¿Puedo manejarlo? ¿O algo? ¿Puedo manejarlo? ¿En serio? Bueno, en verdad solo puedo encender las luces, ¿no? De momento O sea, estaría guapo ya irme eh, directamente a trolear, eh ¿Qué pasa, man? ¿La gente Maxi Moe, ¿sabes? ¿Vas a despedirte del oficial? más que no! ¿Qué cojones? Contra contrabando eh, frustrado, ¿sabes? Me encanta Tío, tiene un puto aire ¿eh? entre Emilio y Ash vs. de Dead Es guapísimo, ¿eh? ¿Un hacha? ¿En serio? Vale, porque ya con un hacha, ¿sabes? Se supone que voy a partir cosas ¿eh? al instante, ¿no? O sea, no me voy a quitar las cosillas de la mano Por si hagas, porque me estoy viendo venir lo, lo que va a suceder, ¿no? Esta caravana lleva marihuana Bueno, es marihuana Madre mía, en verdad es muy roleplay, ¿no? Este puto juego Buenas tardes, manín Hostia, no he visto el cacharro ese esperado. Eh, bueno, no importa, ¿no? O sea, o oh, sí. Anyway. Sal del vehículo manning por si a ver, Eh. Tamer. Eh, a ver, vale. Eh, creo que te has equivocado el nombre, ¿no? Creo que el nombre está un poquito más. Pasaporte. ¡Pam! Vale, ajusto, o esa. Eh, está worth it. Eh, válido para. No se puede ajustar, pero ¿qué? Vale, está puto mal, tío. Número de transporte, fecha de caducidad O sea... Comercio. O sea... No, no. Era contrabandista. No sé si es este mam, ¿no? O sea... Maybe. O sea, ¿dónde está el sello, tío? O sea, el puto sello. Debería salir ya, ¿no? ¿What? Nos vamos a meter igualmente. Eh. O sea, seguro que lleva algo, ¿sabes? Fijo. ya tiene... puta, le acabo de dañar el... Vale, creo que tiene un poco de miedo, ¿no? O sea, literalmente. Eh, denegada, manín. O sea, no sé, o sea, tiene el... Está mal, está mal, tiene la fecha caducida mal, ¿no? Realmente, o sea, estaría bien. O, no sé, tío, la fecha caducida siempre me va a idear. Ah, don't know, da fucking no. O sea, le meto con la horca. Tras de ti, imbécil. Madre mía, tiene un poquito ese move, eh. De pincho, mamá huevo si ¿Sí te cagó. A lo mejor la ha cagado, o sea, quién sabe, pero. Sería bueno pincharle las putas ruedas, tío. O sea, imagínate que te van. Eh... Vale, está bien, ¿no? Vale, vale. De puta madre entonces. Hola, buen día. Johnny Nolvin. Sí, tío. No me contes tu vida, man. Al capone. Al Spactur. O sea, a ver. Eh. Met Eh. Atayet. Eh. Meta Tallet O sea, está worth it esto. Está puto worth it. Eh, vale. Eh, 0.38X. esto también también bien. O sea. Literalmente. Lo Putin incumple, tío. O sea, I'm sorry, bro. Vamos vamos a darle el bedreito, o sea, literal de negadiña. Todos son las mismas, ¿no? En plan rollo así en RL, ¿no? Qué día, o sea, te jode, bro, voy a sacarte el carne otra vez, mamá huevo, paga por él. Contra tu madre. Bueno, papá, ¿qué tal campeón de Survival? ¿Cómo estamos? Un día por allí. ¿Cómo has descansado? En 5 minutos salgo eh, a recreo Hostia, ya se acabaron las vacaciones por allí Y O todavía no han empezado eh, Este tipo está limpio Pero si tenía la fecha conducida mal Hijo de puta Espero que no todo el juego se base en esto Si no, nos vamos a quedar sin dinero Lion Week Bueno, te... Y aquí estamos con un pequeño ADE Sin problema, campeón Vival Ya me jodería 53, ¿no? O sea, dijo O sea No tengo vacaciones Ah, bueno, el final de los exámenes Claro, es eso lo puto confundí yo, ¿no? Eh, Matiu, eh, Popovich, eh, Popovich, tío eh, está worth it eso Eh, worth it por aquí También, ¿sabes? No se puede escuchar, ¿Está, está mal, tío, o sea, no sé está, está mal, tío, o sea, si me dice algo ahora O sea, es muy falso, ¿no? Es muy puto falso, cabrón hasta dentro de un mes eh, y dura tres días. Ya ve qué putada eso. Es muy poquito, Aro. Súper poco, leña. Ya me jodería. Mirad del man. Mirad del man. ¿Se le puede hablar de mientras? No, para limpiar lo, los cagos. ¿Qué están haciendo Emilio, tío? Aquí no hay quien viva. Así que aquí el bosque. Rulas que flipas, ¿eh? Este conductor debería ser arrestado. O sea. Vale, bro. Yo. O sea, hemos, vamos a empezar en negativo, no en lo siguiente, yo. pero ¿qué cojones? Bueno, debería haber chequeado el, el coche, la verdad Pero supongo que aprenderé así, ¿sabes? Equivocándome Tres días de vacaciones, que es viernes, sábado y domingo Ya ves, solo uno, en sí. Fin. Y es de todo pensar que hay vacaciones cuando tengo clases De lunes a jueves Ya ves, pero es muy duro, ¿sabes? Aquí se pillarían un día de convenio, va y vale Y pillarían el lunes, o sea, perdón Viernes, por ejemplo, y lunes O sea, literal, o suelen hacer eso la mayor parte del tiempo Necesitamos eh, liberar espacio en el puesto fronterizo, Dios, ¿What? What the fuck? Mucho voz man, eh Así no damos ni una, gente O sea, si el man está Embozcado ¿Qué coño? O sea, que ¿a dónde nos llevarán? Sal a o sea, de aquí What Puto trole. es muy troll, tío O sea, la, la cagamos mucho, eh Todavía, es imposible qué está aquí el pibe Recoge el material de contrabando. O sea, madre mía, la, el pateo, eh. No llevo ni. Eh, ni doquier, licor Y. Eh, esa es mi P. ¿Y eso? ¿Cómo estamos tan caltor? ¿Cómo está yo en este tiempo? Garaje de policía. O sea, te voy a exportar a esto. Vale, eh. Comprobar, ¿no? Hacha o sea, de vehículos. O sea, solo llevo un hacha, o sea, no entiendo. Hostia, tengo que pillar las cosas No, me cago en la leche y yo... Es un momento y... ¡Ja! ¡Qué troll! me, y yo, me, me iba a ir si, sin depositar las cosas de, del depósito, tío Del almacén, sus muela. En verdad es que el juego tiene su... Ya me entendéis, ¿no? Su forma, tío Es un poco full realista, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver existencias para mí, bro Y vaya de una! Ahora sí Ahora podemos meterle en el furgón eh, Básicamente por lo cual se le acusa a este hombre Va a llegar y me van a quitar más eh, dinero, eh Y mira que llevamos dos días En eh, contraband police Madre mía Vale, ahora Ahora sí que sí eh, El hacha ese me lo quedo, ¿vale? ¿Puedo quedármelo? Ah, vale Todo listo Manning Ah, que me lo tengo que llevar yo Increíble Espera un momento, tío, o sea, porque veo que el juego tiene como el sonido muy bajo, ¿no? O algo. A ver ahora. Ahora mejor, ¿no? Un poquito. Aunque sea. O sea. Eh. Primera parada. O O okay. qué? ¿What the fuck? ¿Cómo se supone que voy a llegar allí, tío? O sea, me lo marcará en el coche. O sea, tengo que seguir el mapa. No me jodas, tío, o sea, en serio Eh, como veo el puto mapa O sea, what O sea, ¿dónde estoy yo? Que soy lo primero? Un poco too complicated, ¿no? O sea, no sé cuál es mi punto En el cual estoy, ¿sabes? Literalmente I don't know O sea, bro, bro, bro Mamá huevo, supongo que la primera persona será la más guapo ¿No? O sea, si tiene tercera persona Será muy troll, ¿Qué? Hostia, puta, que he dejado el coche Vale Ah, a la M O sea, pero ¿dónde estoy yo, tío? O sea Ah, vale, vale, vale Diablo, me he equivocado Vale, ya me, ya me sitúo Hermano, aparta Hostia Me van a descontar dinero seguro, eh Es muy café, café simulator, gente Es super full café simulator el juego Eh, ¿cómo salgo de aquí, tío? O sea Vale, el tirón Se nota que no tengo carne de conducir, ¿no? Se puede hacer más chiquito el mapa, tío Es un poco complicado ¿no? Yo no he sido Es por allí, es por allí a huevazo Hasta que no le pille el, el move eh, Va a ser un poco complicado, ¿no? Tú complicated Y yo, yo, el cochinano ese Como me intenta adelantar, compadre. Respeta yo los rangos El, el man que estamos transportando El preso tiene que estar a punto de botar, ¿eh? Solo tiene dos radios Vale, nos llevamos esta Vale, creo que si sí, vamos por aquí Puedo, puedo Yo no he sido Bueno, o sea, el coche Y yo es que el mapa está puesto en una zona que flipa, ¿sabes? ¿Qué coño? A ver, solo, solo es esta carretera Supongo que será fácil <risas> Literalmente ¿Qué cojones, tío? Es muy troll, me gusta A ver, en cierto modo El paperclip se queda corto al lado de esto Ya sabéis por qué lo digo Hostia, me he equivocado Son un Creo que el pibe va a llegar un poquito mareado, ¿eh? O sea, fra de coña. Y aproveché hoy, eh, digo, vamos a meterle la de del tirón, y que me parece gracioso, no obstante. O sea, ¡eh! ¡Hijo de fruta! Bastante gracioso. Muy troll pick. Eh, y yo, acabo de dar la vuelta. ¿Are you fucking. Eh, ¿Seriously? ¿Dónde está la carretera que me lleva hacia adelante solo? O sea, ¿hola? ¿Qué es un puente o algo, bro? Intercepción, sí, muy bien, ¿no? O sea. Porque antes me ha troleado, tío, no entiendo Ahora, o sea, let's go Vale, todo recto, gente <risa> Mi noción y mi eh, forma de orientarme siempre los juegos Están pésimas A la V, tío Vale, o sea, supongo que será así un poco más fácil A ver Lo guapo sería en primera persona porque tiene todo el roleplay, ¿no? No obstante Así es como demasiado fácil, ¿no? O sea, se supone, claro No quiero hablar muy alto porque, madre mía Y el mapa se verá Sí, un poco mejor, ¿no? Que sea, topar adelante. ¿No está el Clatson, tío? O sea. Ah, no. ¿A la H? ¡Ja! Guapísimo, gente. Vale, acabo de dejar de conducir, ¿eh? ¿What the fuck? Bueno, vale, vamos a, vamos a quitar eso. Oh, shit. Va a ser un juego complicadillo, ¿eh? Vale, la última intercepción tengo que darle a la derecha. Coño, un puente, ¿sabes? Guapísimo. El juego del Juga, gente. Increíble. No, en verdad, la V, yo qué sé, tío. O sea, es que creo que me voy a orientar mejor porque por lo menos puedo ver el mapa, tío. En algún momento pondré la otra cámara, ¿sabes? Cuando me acostumbre. Eh, vale, todo, todo hacia allí. <risa> Se lo dije antes, todo a la derecha. O sea, literal. Vaya pateo también, eh fuera de coña. Como tengo que volver otra vez de nuevo, espero que me teletransporte. Por aquí, ¿no? Sí, tío. Wow, oh, shit. En verdad, eh, la primera persona tiene su encanto, ¿sabes? Realmente O sea, que es más complicado, gente mírenme, mírenme cómo no sigo las eh, normas de seguridad viable. Es por aquí, ¿no? Sí O sea, por aquí a todas Se me ha roto el cristal dos veces, o sea... ¿Qué? What the fuck? ¿Qué cojones, eh? Demasiado realista, eh en primera persona ellos se le va la pinza. Creo que hemos llegado, ¿sabes? Creo. Si me dejas pasar, ellos. Bueno, da no igual. ¿Puedo pasar? En la vida, ¿no? Menos mal que tenemos la otra puerta, gente. Si no. Menos mal que tenemos la otra puta puerta, tío. ¿Qué, qué coño? Eh, ya está la posición. Eh, la posición, prepárate para. Vale. Eh, eh. Hostia, he dejado la puerta abierta, ¿eh? O sea, bueno, le pegará un tiro si se va, ¿no? O sea, realmente, supongo. Vale, transferido. Eh, Tengo que volver yo. En serio. Vaya fumada, cabrón. Ahora directa a la tienda de Vlad? Eh, para adquirir herramientas. Vale. Qué marrón, y yo. O sea, espero, espero poder dar marcha atrás, gente. Menos mal. Tío, es que es una liada, eh. O sea, literalmente. O sea, podré salir en la vida, ¿no? O sea, güey, si salgo Supongo que será con muchísimo esfuerzo y, y yo En la vidita, cabrón Peluzca, ¿sabes? Hey, hey, hey. ¿Estoy avanzando algo? Bien, bien, bien bien, bien. We can do it Guys, we can do it What the fuck Vale, ¿puedo girar un poquito más? A little bit Eh, sin herramientas no podrás encontrar contrabando, vale. Está bien ese parchazo. Vale, ¿dónde, dónde marca? Vale, todo para la derecha, ¿no? Literal. Bro, bro, soy la policía. Eh, vale, vamos bien. Sí, de, después del túnel estamos ready. Vamos a abusar un poco, ¿no? A abusar de poder. Como en el GTA, tío. es apartar los coches. Ellos increíble, ¿eh? Magia. <risa> Qué troll, tío. Nada, primera persona, gente. Un poquito de. ¿Sabes? Vale, aquí creo que era donde tenía que girar, ¿no? No, todo hacia adelante y ya después tiro hacia allí Me recuerda al chuchutar eh, Charles ese, ¿eh? O sea, el mapa un poco Yo, Rollo, ese sistema de mapas Un poquillo así Con esta música, tío Y las sirenas, ¿sabes? Vamos a quitarla, vamos a quitarla Mete mucho ruido, en verdad A ver si ahora la inteligencia del juego Pues sí, al instante, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? A ver, me podría guiar por la exclamación, ¿no? Supongo. Sí, vamos bien. La fumada es que tengo que ir yo, ¿sabes lo que te digo? ¡Qué locura! Un poco troll pique. ¡Ah! Vale, vale, vale. Llegamos, llegamos. Herramientas de... Vale. De blado. ¡Ah! Qué troll piqueada, cabrón. Super troll. Nada, es un café simulator, tío. ¡Lol! ¡Lol! By Basidu, o sea, ¿qué? Eh. Barreta, o sea, tengo una pistola. Wow me la compro ya, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale? 250. Eh. Vale, pues sí que renta, ¿no? O sea, de puta madre. Eh, tu última parada, la base policial. La... Vale, o sea, tenemos una pistola, tío. O sea, eh, ¿Cómo la inventario, ¿no? la pistola? Hmm. Interés de decirme. A ver cómo dispara. Es un puto eh, Black Ops Zombies, eh O sea, fuera de coña ¿Dónde tenemos que ir? Dios, qué pateo, loco, o sea La puerta, manín Vaya pateo, en esta intersección tengo que ir Hacia, bueno, tú para arriba, ¿no? Yo, yo, yo, yo. Vamos a darle La leche, esa Nada, está gracioso A ver, para ser una de estas de puta madre Ese coche, tío Tres dígitos y tenemos el Resident Evil, eh a ver qué tal, no sé cuándo A Aserradero, vale, vale, tú para adelante, me he rayado No sé cuándo me lo pillaré, la verdad O sea, literalmente, supongo el sábado quizás O el domingo Pero Vamos, que lo empezaré en directo, eso está más claro que la guada Es como ya sabéis Vamos a ver Pongo un trabajo por, por Lincoln Madre, madre mía, se le va, eh En verdad yo no sé cómo cojones va a ir el coche hacia allí, gente, o sea Estará en la mierda, eh, o sea, cuando llegue, digo Estará donísimo What the fuck ¡Oh! Mamá pinga Podré pillar otro coche y tal O sea, en esta intercepción ¿Qué debo hacerle? Vale, para la dereita Y me meto para allá Vamos a darle eh, tercera, bueno Tercera persona De una Eh, hijo de fruta Va a ser policial, tío Me encanta Eh, eh, bro, bro, bro Take it easy My, my bro Life is good, ¿no? Y para bajar del coche en primera persona es imposible, ¿no? O sea, perdón, en tercera persona es imposible. Voy por ahí con la pipa, ¿sabes? Mira, hay otro maldito eh, mirio de aquí, ¿no? eh, O sea, del de, de, de puto.. ¿Eh? De quién no es quien vive aquí, tío. What the fuck? Oh, atriesta. Atriesta, ¿eh? Y eh, que. Bro. Se queda bugger, tío. Eh, esa en ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, gachón? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Por supuesto la mañanita, ¿cómo te encuentras? ¿Qué debo hacer? Ah, o sea, te voy a pillar las cosas de allí, vale, vale, vale vale. Ahí estamos en el malito contra Police Que nos dieron ayer la gay Y no me di cuenta, ¿sabes? Y lo instaleo y digo Hostia, pues vamos a jugarlo ya antes de que sea Más tarde, como ya sabéis, ¿no? O sea, porque a la larga este juego, pues los streamers grandes Se lo fumaron, literal, en cero coma, ¿no? De Chile, me acabo de echar un valor alto, espero que haya ido guay eh, Yo, wow, entré y salí, tío, para ponerlo del japonés otra vez Yo creo que lo he puesto en chino, en verdad, a mí me, me da igual <risa> O sea, está guapo igualmente, es que en español, tío, no tiene ningún sentido 84 pavos, ¿sabes? Por un montón de fardos de... de nieve, ¿eh? Y vuelve al puesto fronterizo, yo espero que no tenga que transportar a muchas personas Sí, eh, gente... Eh, gente bastante eh, amable, la verdad, qué alegría, o sea, a ver, es eso a ver, dependiendo el día, supongo cuando ya es más viernes, cuando los niños se ponen más tosiqueo, literal, macho. A ver, yo, a la larga, en directo, supongo que, aunque tenga más ping jugaré básicamente con Con esto. Lo diré, coño. Y yo prefiero la, la tercera persona ¿eh? ahora para conducir un momento, es que el coche va a llegar roto. Y ¿eh? o sea, literalmente, roto, hermano. Yo tenía el balón en el chino, pero eh, no había voz, eh, solo letra, y eso. Acabo de matar a esa persona Increíble yo no sé, ahora lo pondré, pero Yo creo que sí que tiene sonido, o sea, lo cambiaba en Lo típico en lo del LOL O sea, conductor y yo Buscar cuerpo Tirar ¿Cómo? ¿Podré robarle cosas? No creo, ¿no? Soy un mal policía, en verdad, ¿eh? O sea, literalmente, en el yo, ¿eh? I'm sorry, I'm sorry Ja puta dicho, ¿será? Yo no sigo, bro Me han quitado 200 dólares, ¿eh? o sea, flipa Ahora le estoy dando a CSGO Porque me metí en en la caja esa de, de King y eso Hostia Si es la voz de los personajes y de, narra, de los narradores eh, No la eh, no lo tienen en chino Solo están las letras oh, Hostia, pues puede que me haya equivocado es Que no sé si es el primer kanji O sea, bueno, los primeros kanji, la verdad O sea, literalmente yo es que CSGO uf, se queda como muy atrás En plan... Ya me entendéis Como juego en sí Para mí un poquillo Más en directo Es gracioso ver a lo mejor Al quiere jugarlo Pero más allá de eso Algo normal, ¿no? Supongo What the fuck, tío También después tra traigo el puto AD Y las clases guay, entonces Que bueno, esta semana supongo que más de chill Que es adelantar básicamente puto trimestre, tío El tercer trimestre Que ya estáis en verano Increíble Bueno, ya estamos en verano Casi, ¿eh? Amazing Tío, esta música me pone un poco Un poco nervioso, tío Algo más chill, coño Tío, la tercera, o sea, la tercera persona En el juego, Gloria ¡Oh, ¡Hijo de...! Manin, soy la autoridad, ¿sabes? Mamma mía Nada, el juego es un paper bleed, Pero en 3D y tiene, pues, ese detalle ¿no? Que tienes que ir haciendo todas las putas Menos mal que no ha muerto ese pibe, tío Menos mal que no ha muerto Si no serían dos, ¿eh? Sí, eh, eh, me hice uno días eh, día, jugué con un amigo, me gustó bastante ¿Cómo? Me dieron eh, una promoción de alguna página de skin del CSGO Se lo metí 15 pavos Yo es que, uff, ya pago ya así como en el CSGO, sí que no, la verdad A la larga eso está más, ¿sabes? Bueno, más, más poneado que la leche, ¿sabes? literalmente Tío, dejo la mierda, se encendía eh, la, la leche, hijo. vaya día tan troll, hijo. Pero igual que todo, no sé o sea Yo qué sé, en el LoL pues tenemos el mod skin Por lo menos, ¿no? Pero los shooters la mayor parte del tiempo no hay, ¿sabes? Tío, me he cargado bastantes cosas, ¿eh? Me he cargado bastantes putas cosas Pero bueno, por lo menos vamos a ver si podemos seguir en el lore, tío, del juego Supongo que tendrá un final, ¿no? No obstante Algo debe de haber, o sea, en el juego En las fronteras entre eh, Lista de la carga eh. Con efecto a partir de 19 de abril De eh, 1981, ministerio, vale nuestro servicio. Ok, Nación República de Cagastán, tío, ¿qué cojones? Las clases son bastante tranquilas, no estamos eh, haciendo nada, solo adelantante, Mario. Claro, la cosa, lo malo es que después lo tienes que refrescar otra vez, ¿sabes? Como siempre pasa. Venid la. Bueno, es que es una semana, tampoco pasa mucho. En el segundo trimestre es tan cortillo. Todos los conductores que transporten cargamento deben tener un documento de eh, transporte válido. Eh, vamos a pedirle los papeles. A, a Brosco Pachamana. What the fuck, vamos a verlo What the hell? Vale, lista de carga, lo tiene aquí O sea, acá de cocina, 10 fertilizantes O sea, wow De todo modos, tendré que chequear esta mierda, ¿no? Vladimir Kozlov eh, Vladimir Kozlov, está bien eh, J41i, eh, eh, vale, está bien eh, Válido hasta eh... No, eso está mal, tío eh, El número de pasaporte, pero bueno Vamos a chequear la mierda que tiene allí eh, En el camión, ¿no? What ¿No puedo subirle, tío? ¿What? ¡Quiero subirle! Pero súbete, ¿no? ¿No sube? Es chiquito eh, Vale, ahora Vaya troll piqueada Entonces, ¿ahora debo de abrir esto? El juego está... Joder, ¿eh? ¿Cómo coño lo hago? Eh, lo mejor no era... Eh, cuaderno de carga Recogerlo en la mesa ¿Será perro? Está allí Lo que pasa... Eh, lo que me gusta este seguro es que eh, Son como gachapones te puede tocar cosas muy tochas Y eso es lo que me atrae Dinero rápido, dices, entonces ¿Por eso lo juegas? Ahora me en el LoL para reclamar la cápsula al Prime O sea, yo es que, uf. A ver, larga, pienso que... Bueno, supongo que es eso Es un poco más engañaboco que otra cosa Pero te das cuenta cuando ya ves muchas horas de, de un negro por ejemplo A la hora de tirar gachapones y viceversa, ¿no? Como un todo Literal, a mí no me atraería Son cosas feas, la verdad O sea, las skins del CSGO son... Un, no es como el Valorant Que por lo menos está un poco currado, en cierto modo son un poquillo más caca eh, Vale, fertilizante eh, Bro Ah, o sea, tengo que dejar pulsado what? Vale, los he pillado todos ya O sea, sí, ok, los cuatro Ha dicho que tenía 10, ¿no? son what the fuck 10, vale, está bien Y algo más dijo que tenía, o sea Material de riesgo biológico, what O sea, ¿qué será eso el material de material? De, de, de... Bueno, en verdad sí, le di a todo no, literalmente, y ahora lo contrasto Pues es tontería, ¿no? Unido Doro, ¿sabes? Nevera por dos me la quiere meter, ¿no? Le digo, puta Bueno, Nevera por dos está bien, entonces, ¿no? O sea, sí, ¿no, doro? Pues está bien, sí Pero su carnet está mal, tío O sea, literalmente Vamos a dejarle pasar, no sé No obstante, siempre me trolea se puede decir que sí También eh, por mi amigo Que eh, me habla para jugar O sea, dependiendo, claro O sea, yo que sé que, claro No me puede parecer atractivo Un juego solo por eh, Hacer dinero, ¿sabes? Literalmente El conductor debe ser eh, Devuelto, en serio Hijo de puta Se me fue, tío Tío, no lo sabía O sea, no sé yo es que La fecha estaba Puto mal puesta Pero antes me dijo Que estaba mal Qué paranoia Pero como todo todo el juego Siempre tiene micropagos A la larga La peña ya quien invierte O quiere meter dinero O sea lo, yo no sé quién lo pierda, así que por mí está worth it. Yo me acodería. No, a A veces necesitarás un eh, cargamento eh, para realizar el cargamento. Pusa eh, para descargar. ¿Cómo? Es un poco complicado el puto juego, yo? O sea, digo. O sea, de, debe de tener de todo. A ver. O sea, saco de papa. ¿Qué pasa, papá? Eh, ¿Qué juego es ese? Contraband Police, ese Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va el martecito? Es un ave que tenemos, que la verdad coño, lo vi, digo, eh, ¿por qué no? Nos lo dieron ayer y digo, vamos a meterle bien durito, si no. ¿Qué sentido tiene? Ya que también nos lo habían dado, digo, vamos a aprovecharlo. Tengo ahí otro, que es como un eh, Mario Kart, que también eh, lo tengo en Steam. Tío, no me deja pasar, o sea, ¿cómo coño paso hacia allí? O sea, bueno, en verdad creo que lo tengo todo señalado. Y Es como un paper, please, está bastante bien, realmente. O sea, a ver, para ser un simulador como el del Café Simulator, Álvaro, o sea, está bien, en cierto modo. Eh, fertilizante por 6 sí? Fertilizante por 7, sí, tío, puta, ¿no? ¿Dónde está el otro fertilizante, entonces? Se la han metido en el culo, ¿no? Ah, o sea, puedo descargarlo, ¿no? ¿Y tío? Lío, puta, y por eso no puede eh, irse, ¿no? Pero la cosa es, ¿cómo coño se lo doy? ¿Cómo cojones se lo doy, tío? A la E, no Literal Ah, carga confirmada o sea, No, no sé es esto, ¿no? Tío, ¿cómo, ¿cómo se lo doy? ¿O sea, what? Eh... Descargar, vale. O sea, coe No sé, pero bueno, se lo voy a quitar todo. Ah. Eh... ¿Y dónde está la puta caja, what? Un discord. Eh... Claro, como lo ha puesto a Cali Sensei, campeón tras cartón, gracias. Aquí lo tiene. Ahora te doy los permisos, por supuesto. ¿Qué me jodería? ¡Qué <ríe> grande! Sí, siempre, siempre con, eh, con el, el, la exclamación primero ya estaría. ¿Tiene papas? ¿Quién quiere Marlboro ¿En forma de patatas? ¡Hijo de puta, eh! No la quería dar, eh. ¡Hijo de fruta! Nada, el juego está muy completo para ser un juego de, de sponsor de ADE, ¿no? Vale, era vino, ¿no? Pues sí que tenía vino. Aquí no tendrá vino, no supongo. ¡Eh! ¡Qué cabrón con el tabaco! Increíble. A ver, el juego tiene el máximo detalle, no es coña, Kali Sin te lo juro. Parece muy gracioso. Por eso está. Ta... ¡Lol! Se ha roto, tío. Vale, vale, vale. ¡Contra-rabanchela el Stenka! ¡Plátano! ¡Amarillo, amarillo! ¡What the hell! Eh. Increíble. Tengo otro. Sí, ¿no? What the hell A ver, se lo voy al canecro y me pareció gracioso Te lo prometo, eh Hermano, no vea, ¿no? ¿Cómo? ¡Wow! Menos mal que lo paramos, gente Yo creo que voy a parar casi todos los coches ¿Qué me queda esto? ¡Uf! Mal rollo, ¿no? Esto, ¿no? Ya sabéis que hay aquí dentro, ¿no? What the hell eh, No tengo cuchillo, ¿no? Ah, sí, sí que tengo En el 6, a ver si sí puedo Tengo una pistola, o sea, después tiene como modo de eh, Ir haciendo misiones disparando, está gracioso Madre mía, chaval, qué cantidad de tabaco que llevaba el man, ¿eh? Venía de, de las Islas Canarias, ¿no? ¿Eh? Este no venía de, de Rusia. A ver qué tiene el último. ¡Wow! Venía de las Islas Canarias para allí, pues, pues, sale más baratillo, ¿no? O sea, realmente, lo entiendo, man. Vale, y ahora, o sea, le digo que se, se pide eh, porque lo voy a detener, ¿no? ¡Tonjola! ¿Dónde te metiste, cabrón? ¿Dónde te metiste, como ha dicho Akali-sensei? Ya normal, en la aduana, del estrecho de Gibraltar. Dios, eso, eso es un marrón, eh. O sea, debe de ser un, un marrón flipante. Lo típico eso, no había un programa o algo así en la tele. Me acuerdo que muchas veces. solo sea, lo he visto yo a lo mejor viéndolo a mi, a mi padre, en plan rollo. ¿Qué cojones? Eh. Vale, o sea, es que. Tirar todo, o sea, debería haber un botón para. Ah, vale, sí lo hay. De puta madre. Muy Minecraft, eh. Tengo ganas de jugar al Minecraft. No obstante, hoy sí que sí. Hoy no, no falta jugar al LOL, eh. O sea, ahí tengo que jugar un lolecillo, tío. Un lolet poderoso. Bro, te lo vas a quedar tú todo, ¿no? Hijo? puta? No veo cómo te vas a poner, compadre. Limpia las churras, por supuesto, camarada. Juan. Sí, el de aduanas eh, de no sé qué, de, el, Ahí va, del disco de Discovery Mat. Qué locura ese puto canal, eh. Como. Ah, yo, joder, de, de, me acuerdo que de pequeño sí que tenía una calidad un tanto diferente. Y me parecía la polla lo de Jeremy Wade, tío. Siempre pescaba un ciruro. O sea, un ciruro que a lo mejor era otra especie, pero yo creo que es, es, es el puto pez con más variantes del mundo. En nota siempre pescaba un puto ciruro, tío. Pero aún así era, era interesante, ¿sabes? a, 3. a, 3. a cabrota, eh. Ah, ¿Cómo eh. Parece el juego, o sabes a priori O sea, a ver, parece muy troll, ¿no? Pero Llevo una cabra Vale, la cabra está viva, ¿no? Creo que tenga droga, ¿no? O sea, ahí va el de, el de monstruo de río Exacto, me parecía muy gracioso tío, O sea, el rollo, hostia, la leche Vale, una cabra, está bien, God Simulator Buen día Y y tal, a ver Espérate, Voy a darle también los roles a cartón Un momentito, porque ya habrá entrado, ¿no? En el Discord, claro, aquí lo tiró que lo tenemos por aquí Vale eh, Ready Después le meteremos a Balanato también Nos queda un poquillo otra vez para llegar ahora Pero qué pereza tío O sea ya debería estar yo que sé En oro 2, oro 3 Si yo eh, también lo veía eh, Mucho eh, creo eh, que ya no lo dan para que tú veas ahí, O sea pues eso me parecía como puro O sea el puto eh, Bueno es que era un documental la verdad O sea de pesca O sea era de pesca Pero estaba gracioso Hostia, ¿no tienes DNI? Ah, coño, me he rayado Arne, esa we. Arne, esa, eh... Vale, o sea, eh... está bien todo, ¿no? Sí, está bien, el man este puede pasar, bro Puede pasar, manín Sí, espera un momento, yo, porque si la cago Bueno, en verdad, sí, yo creo que puede pasar a ellos y demás Está bien, coño Me voy de aquí, yo no, en verdad, no Seguramente, espera, espera, bro, bro, bro Seguro que tiene tronjas no me jodas, eh. No, no, no, no. Tiene tabaco por ahí. No, a lo mejor... Yo creo que está bien, gente. Te da la puerta abierta, su tonto. Con la cabra que me lleváis... Saber, tío, qué hacer tú con la cabra. Bien, bien. Estaba bien, estaba bien. Menos mal. <risas> es que es una fumada. Los tres primeros coches los he fallado, tío. O sea, tiene demasiadas putas cosas. Eh... Voy a ver una cosa, claro, aquí. Menos mal que me lo dan siempre, tío. Ah, se van acumulando. Claro, ah, el juego no está mal para ver. Es un AD, ¿no? Creo que lo más eh, viejo de Discovery más eh... Es el de... Dios, el how to make, ¿no? Exacto. Lo de, ca eh, lo de cada... Eh, lo de cada hora. eso no era la caña, ¿eh? Eso me parecía muy curioso. Hombre, a ver, había cosas como de, de producción en cadena, ¿no? A les Sensei hay cosas que no se ven, que nosotros no, no, no lo vemos. Pero que, por supuesto, pues... Eh, en, en puta... Eh, ¿Sabes? Montaje en cadena es una locura. Y se nota muchísimo toda la mecanización que tiene, ¿no? Ha dicho 10, ¿no? Vamos a ver si tiene las 10 eh, de Eno. Literalmente... Es que no quiero quitarlas, tío. Tiene 7 aquí, pero... Bueno, no sé, o sea, después no tengo problema, ¿no? O sea, realmente O sea, a lo mejor la O sea, es que no sé cómo dárselo al viva ahora, ¿eh? O sea, esa es la putada O sea, eh... Vale, Samir... Samir Karkan, ¿vale? Samir Karkan está worth it Eh... 600, vale e si está worth it Y... Sí, papá para adentro Pero del tirón Bro, eh... ¿sal, ¿Sal del coche? ¿Por qué? Ah, porque me falta una que... Eh, tengo que ponerla yo aquí, tío ¿Pero cómo lo pongo? O sea, en mi inventario supongo lo tiro Y ya está, ¿no? Pero es que no está en mi inventario, qué fumada. O sea, ¿dónde está? Aquí. Vale, voy a tener que abrirlo. Ah, hostia, hace falta una horca. Una Suena como una puta pistola, cabrón. Vale, o sea, nada. O sea, voy a tener que. conficarlo todo. O sea, ya que me lo he cargado. Vale, nada, ¿no? O sea, la, la he cagado, supongo. ¿Poder darle las cosas ya? En la vida, ¿no? Vale, nada, espero que no se haya molestado Supongo que sí que me va a contar, ¿no? ¿Puedo pillarlo? Entonces, ¿cómo lo, lo deposito allí, tío? De lo que he incautado, ¿cómo lo deposito aquí? Eh, Salve el vehículo, ¿qué? ¿Tu madre problema? Tu, tu madre sí que va a tener problemas Espero que tenga algo, gente, por aquí y tal Si no... Mira no el tabaco, gente Déjame en paz, a ver si tiene... ¿Tendrá algo por ahí? No creo, no, saludó muchísimo A ver, puedes ir Vuelva tu vehículo. O sea, ¿se quedará bugito o algo? No entiendo eso. Y lo de la. O sea, lo de Leno no tengo ni zorra idea cómo cojones hacerlo. O sea. Con la orca quizás pueda traerlo. O algo. O sea, con la OC esa extraña. A ver. What the fuck? O sea, es muy eh, Resident Evil 4, ¿eh? Solo puedo destruir la man pero no puedo traerla, ¿no? Entonces. Bro, ¿cómo le digo que se vaya, eh? Debo devolver la carga al vehículo ¿Y cómo lo hago, bro? O sea, le he apuntado Pero no la no, no puedo pillar, tío O sea, what? Sin nada a la mano, a lo mejor Qué fumada, o sea, what the fuck ¿Puedo pillarla con la mano, tío? O, sea, o algo Sí, no puedo hacer nada ¿Cómo coño devuelvo la, la de esta, tío? No sé, o sea, se ha quedado buque del juego porque no puedo pillarlo. ¿Cómo coño lo pillo? ¿Cómo graveo? A la G. No, a la G no, a la V a. What the... Eh, aquí, no. O sea, este es el inventario, ¿no? Pero no tengo lo de. ¿Eh? No, o sea, la L a la. nothing bro. O sea, será así, o sea, lo que lo limpie. Ah, vale, vale, vale Vale, vale menos mal menos mal O sea, se lo tengo que decir al man Ya decía yo, yo, está todo rayado Digo, ¿cómo cojones le devuelvo la carga al pibe? Todo rota, ¿sabes? Eh, ay, es verdad, sí, puedes pasar, bro Y espero que esté bien Si no, no resta un huevo y parte de otra arcanista por fin Se te ha hecho de noche, compadre, lo siento, bro Mírate, Milo, y de aquí no hay quien viva, tío Bienvenido, ¿sabes? El buhonero La cagué otra vez, gente O sea, creo que me voy a hacer el juego con cero de, cero de ganancia ¿eh? O sea, sinceramente O sea, increíble Tío, es que no lo entiendo O sea, que estaba mal entonces ahí O sea, tenía que quitar toda la mierda de bala O sea, de E no O sea, no tiene sentido, coño